EVOLUCIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO ALGO DE HISTORIA El documento más conocido acerca de los comienzos del fútbol femenino datan de 1894 cuando Netio Neybal, un activista de los derechos de la mujer, fundó el primer club deportivo denominado British Ladies Football Club. ¿Cuándo comenzó la práctica de fútbol femenino? Aunque su crecimiento más notable se haya producido en las últimas décadas, el fútbol femenino tiene unas raíces tan profundas como las del masculino, su primer partido oficial se disputó el 23 de marzo de 1895. ¿Cómo se desarrolló el fútbol femenino? Para empezar este recorrido hay que rememorar el año 1894, cuando Nethio Neival, un activista por los derechos femeninos, decidió fundar de manera oficial el primer club de fútbol femenino en la historia en la ciudad de Londres, nombrado como el British Ladies Football Club. ¿Dónde se originó el fútbol femenino? Ya en la década de 1880 se habían entablado varios encuentros, pero por diversas razones no pueden calificarse de partidos oficiales organizados. Por este motivo,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 el pasado 28 de octubre, se ha presentado en streaming la identidad y el logo oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. La peculiaridad de esta edición es que tiene a dos países, Australia y Nueva Zelanda, como coanfitriones del torneo. Un hecho que se nota en los rasgos visuales de la nueva identidad. Como podemos ver, estamos obteniendo estos datos de la página oficial de la FIFA en cuanto a su desarrollo y actualidad más reciente citando ciertos temas muy importantes para tener en cuenta. Este es el ranking de clasificación mundial. Por otro lado vemos imágenes del fútbol femenino de actualidad donde no solo se popularizó en los últimos años sino que además ha ganado un excelente protagonismo mezclando lo deportivo con la esencia femenina, el glamour y su belleza natural. Podemos agregar que las chicas brindan en su proporción más espectáculo que el fútbol de varones, se puede ver en la cancha la entrega total en cada partido de comienzo a fin, adicionalmente la evolución técnica y la fundamentación sin dejar a un lado la obediencia táctica tanto en los clubes como en selecciones absolutas de cada dignas de aplaudir en cualquier escenario del mundo.